بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنى بسنة خاتمي أنبيائك يا عاصمة قلوب النبي Oh, Dios mío, cuéntame la en día entre quienes aman a tus amigos próximos. Cuéntame entre los que toman como enemigos a tus enemigos. Y hazme seguidor de la tradición del sello de tus profetas. Oh, ¿quién protege los corazones de los profetas? Aúzubillah <tose> Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso. Hola a todos mis hermanos y hermanas. Entre eh, los más importantes puntos de la súplica del vigésimo quinto día del mes de Ramadán son estos. Los amigos de Dios, los enemigos de Dios, el sello de los profetas. Leemos en esta súplica, Oh Dios, cuéntame en este día entre quienes aman a tus amigos próximos. Cuéntame entre lo que toman como enemigos a tus enemigos. La reflexión en esta súplica, eh, luminosa nos eh, muestra la importancia del principio de Tawalla y Tabarra. Tawalli significa amar a los amigos de Dios como el profeta Ahlul Bait y sus seguidores. Tabarri significa aborrecer a los enemigos de Dios. En las narraciones islámicas Tawali y Tabari son mencionados entre las obligaciones eh, divinas. Según la doctrina shiita, Tawali y Tawari son dos condiciones esenciales para la aceptación de las obras y súplicas ante Dios. Según las narraciones, las acciones de la gente no serán aceptadas sin tener tabalí y tabarrí. De hecho, uno eh, no puede decir que ha aceptado el Islam mientras que mm, al mismo tiempo toma eh, los enemigos del Islam como amigos. Eso es no correcto. Espero que seamos buenos seguidores para ahorita. Wassalamu alaikum. warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh.